¿Qué tal? Bienvenidos a cauquenesnet.cl. Vamos a comenzar esta última instancia ya de entrevistas de nuestro portal eh, para eh, conocer, ¿verdad?, en este foro final a los candidatos a convencionales constituyentes. Estamos esperando también a que llegue una de nuestras convocadas que está también eh, camino a conectarse. Por mientras, vamos a ir eh, presentando a quienes ya están con nosotros, vamos a partir por Leroy Ibáñez Buenur, abogado, oriundo de Parral, militante de Renovación Nacional de la lista Vamos por Chile XP2. Saludamos entonces a Leroy Ibáñez. Leroy, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Patricio, aquí, con todo el ánimo y con mucha gratitud por, por las muestras de cariño. Hoy día se cerraron las campañas, hay muchas personas que... Colaboraron desinteresadamente en promover el mensaje y cuáles eran mis, mis ideas para y mis, y mis valores de trabajo en, este, en, este, en esta campaña. Así que, muy agradecido de todo ello. A todo esto, me están pidiendo el link. <ríe> Aprovecho de comentar. Toda la razón. Ahí lo envié por el, por el chat interno, está el link <ríe> para que lo puedan compartir también en sus respectivos eh, eh, fanpage. También vamos a presentar al segundo candidato que nos está acompañando el día de hoy, lo estamos presentando por orden de aparición de votos, es Ricardo Montero Allende, abogado, militante del Partido Socialista, representando a la lista de la prueba IB12 y oriundo de Linares. Ricardo, bienvenido. Hola Patricio, muy buenas noches, muy buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, gracias por la invitación, creo que este tipo de instancias son fundamentales, no hemos tenido todas las que, al menos a mí, me hubiese gustado, yo he aceptado todos los debates, conversaciones y foros los que me han invitado acá en el Maule Sur, así que, Patricio, te quería agradecer públicamente por generar esta instancia, por estar preocupado permanentemente de informar a la ciudadanía y de entregar datos sobre este proceso histórico, la elección más importante en 40 años. Así que muchas gracias. Nos tocaba presentar a Consuelo Veloso, pero eh, se está tratando de conectar, Consuelo, eh, hay que recordar que por ahí las conexiones no están muy bien, así que, pero miren, la, la magia de la tecnología justo llegó cuando la íbamos a presentar. Aprovecho entonces de presentar a Consuelo Veloso Ávila, estudiante de Derecho, militante de Revolución Democrática, representando a la lista, apruebo, dignidad, IQ13, y además, oriunda de Cauquenes, Consuelo, bienvenida. Me escucho bien. Perfecto. Eh, ya, bacán, porque vivo en el campo. Aviso que tengo de repente problemas de internet. Eh, un gusto, Patricio, estar contigo eh, esta noche y con quienes nos están mirando. Hola, Ricardo, Leroy. Muchas gracias por la invitación. Y presentamos a nuestro último invitado, recordemos que estamos presentando por orden de aparición en el voto, podríamos decir. Estamos junto a Fernando Salinas Manfredini, ecologista, independiente, representando a la lista del pueblo, su número es ZD21, y es, eh, viene de Chanco, oriundo de Chanco, su familia es de origen enquina. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, buenas noches, eh, Patricio, eh, un agrado de poder estar acá. En, en este encuentro tan importante porque de alguna manera la constitución es algo tan relevante que, que es importante que, el, que la ciudadanía se entere de las distintas visiones, de los mensajes que tenemos y, eh, y puedan poder resolver en, en base justamente a eso, a las ideas que hay detrás de cada uno de nosotros, es bueno siempre el debate, es buena la democracia, así que eh, para mí es un agrado poder estar acá y poder compartir con este panel tan, tan importante que tenemos ahora. Tenemos a un representante de cada una de las cuatro listas que están en el Distrito 18. La idea es comentar, hablar sobre temas. Eh, tenemos cuatro temas pauteados. Eh, los temas los vamos a ir desarrollando. El primer tema por el orden eh, de aparición de lista, ¿verdad? Luego, el primero que aparece en el, en el segundo tema corre al final y así va corriendo la lista gradualmente para que eh, todos eh, eh, lo tengan claro y todos tengan la, la oportunidad de partir y de cerrar en algún tema. Eh, no sé si eso es importante, pero al menos, al menos aplicamos ese método para tratar de dar transparencia. Las 45 personas que ya están conectadas, se le agradecemos por acompañarnos, pueden hacer sus comentarios en la caja de comentarios, eh, hacer... No sé si iremos a tener tanto tiempo para que los candidatos hoy día respondan preguntas, pero también es válido a que se expresen eh, queridos y queridas y queridos. Los eh, temas los vamos a ir desarrollando. Antes de comenzar con la pauta de temas, vamos a partir con una pequeña pregunta. La idea es que lo, lo digan brevemente, esto no va a estar cronometrado, pero que nos cuenten cuál es la constitución que ustedes sueñan de escribir los conceptos que se le vengan a la, a, a, a la mente, las metáforas, las, como diría Peter Veneno, un, un breve concepto de cuál o cómo es la Constitución que ustedes quieren escribir, partimos por Leroy ibáñez Bueno, una Constitución con una desconcentración y descentralización en las municipalidades, que sean estas los actores del cambio, con una participación ciudadana local, no regional, porque no, eso significaría una segunda centralización desde mi perspectiva, con una agricultura realmente imperante como factor económico para el país, eh, y con las tradiciones que proyectan identidad y, y, y también reflejan la cultura que nosotros como nación de Chile tenemos. Eso deseo que la constitución contenga, eh, que además defienda y lógicamente incentive. Muy bien, gracias Leroy. Ricardo Montero, ¿cuál es la constitución que tú sueñas? Gracias Patricio, saludar al Leroy, a Fernando, a Consuelo, creo que para todos en nuestra primera elección, si no me equivoco, a lo menos a este nivel, estamos en el último día, nos queda una hora y media, yo por lo menos estoy muy cansado y supongo que todos van a estar igual, así que le mando ahí también un abrazo de ánimo en estos momentos finales de campaña. Yo sueño con una Constitución que pueda generar mayor justicia social. Sueño con una Constitución en que no tengamos vergüenza del Estado, sino que el Estado tenga un rol protagónico. Una Constitución que garantice derechos sociales mínimos para todos, en educación, en salud, en pensiones, en vivienda, un tema tan fundamental que hoy día la Carta Fundamental ni siquiera recoge. Pero principalmente entender que es el Estado el que garantiza estos derechos mínimos y no se deben entregar al mercado. Segundo, creo en una constitución que equilibre la distribución de poder, no solamente a través de los tres poderes clásicos que todos conocemos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, sino que también distribuya poder a las regiones, que las regiones, las provincias, las comunas y los territorios puedan ser protagonistas de su futuro. En tercer lugar, creo que hay que construir y sueño con una constitución verde, ecológica, que pueda proyectarse al futuro. Eh, para nuestros hijos, nuestros nietos y más allá, y principalmente una constitución que resguarde el agua. Y en cuarto lugar, eh, creo en una constitución que garantice seguridad para todas las personas, un tema tan sensible para nuestra ciudadanía, que garantice seguridad con un foco en el resguardo de las personas y respetando siempre los derechos humanos. En definitiva, yo creo en un Estado social, democrático y ecológico de derechos. Creo en una constitución que nos proteja y una constitución en la que podamos confiar. Esa es la constitución que quiero representar desde el Maule Sur en la Convención Constitucional y esa es la constitución que miles de chilenas y chilenos y todas las personas que habitan este territorio soñamos. Muy bien, gracias Ricardo. Vamos ahora con Consuelo Veloso. Consuelo, cuéntanos, ¿cuál es la, la constitución que tú sueñas? Bueno, eh, Patricio... Yo sueño una constitución donde el Estado sea garante de derechos. Tenemos hoy día en que muchas cosas que son fundamentales para la subsistencia y dignidad de las personas se encuentran entregadas al rigor del mercado, y eso es algo que no puede existir en, en un Estado que, que hoy debería poner en el centro el cuidado de las personas. Así también creo en un Estado que ponga también como uno de sus valores más importantes la protección del medio ambiente. Tenemos un montón de crisis socioambientales a nivel nacional que afectan la calidad de vida de las personas y ponen en riesgo nuestro derecho al futuro. También el derecho al futuro de la infancia, que no sabemos si en 10 años más va a tener agua. Porque ya hay muchos sectores de nuestro Maule Sur y de Chile que no tienen agua ni para lavarse las manos en plena pandemia. Por lo tanto, recuperar el agua, garantizar el derecho humano al agua en la nueva constitución es una de las cosas que, que me mueven a emprender esta lucha. Asimismo, creo profundamente en la democracia, pero la democracia que no se agota con la representación ni con el voto que le dan a un representante para que vaya a, a ejercer esa función, sino que en una democracia profunda donde la ciudadanía pueda participar activamente en la toma de decisiones, y donde tengamos mecanismos, por ejemplo, como los referéndums revocatorios para destituir a alguna autoridad que en algún momento deje de cumplir con su mandato, eh, o para lo cual fue elegido y tenía la legitimación de la ciudadanía. Finalmente creo que... Eh, lo, lo había dicho antes respecto a los derechos sociales, pero creo que tenemos que cambiar el rol del Estado, de pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derechos. Y tenemos que, que asegurar con eso eh, la calidad de vida de, de nuestra comunidad y nuestro país. Ok, muchas gracias, Consuelo. Y pasamos entonces también a Fernando Salinas para que nos cuente cuál es la constitución que Fernando sueña. Bueno, yo sueño con una constitución ecosocial es decir, que podamos compatibilizar ¿ya? la protección del medio ambiente, una concepción ecológica que no existe en estos momentos, con el tema social, con, todo, con todos los derechos que tienen las personas eh, por el hecho de nacer, digamos, acá en, acá en nuestro país, el derecho a la educación, a la salud, a las pensiones, a la vivienda que han sido tan mínimos en los últimos años, yo creo que se puede compatibilizar y por eso hablo de ecosocial, de que tenemos que construir una cosa más holística, no, son, no solamente focalizarnos por parte, es decir vamos a arreglar esto, vamos a arreglar este otro, vamos, no, simplemente tenemos que eh, crear un nuevo concepto de constitución donde realmente refleje lo que las personas quieren yo creo que la primera pregunta que nos debiéramos hacer los que salimos constituyentes, alguna de nosotros va a salir, ¿ya? Eh, es hacernos la pregunta, ¿qué tipo de sociedad queremos vivir? Y, ¿Y cómo queremos vivir? ¿Y cómo queremos plantearnos el futuro? Y ahí en base a eso, más que entrar en transacciones de partidos políticos, de que yo quiero esto y transo por este otro, lograr, lograr construir... Una, una forma de vida que nosotros anhelamos y que sea después la economía, la sociología y todas las ciencias y la técnica la que, la que logren construir lo que, la, lo que la gente quiere porque esa es la verdadera democracia. La verdadera democracia es que la gente defina cómo quiere vivir y obviamente que no estamos viviendo como quisiéramos si no, no se habría producido el estallido social. Por lo tanto varias de las cosas que se mencionaron acá me parecen sumamente necesarias, todos los temas sociales que, que, que, tan, que, que son tan urgentes, pero también los temas ecológicos, porque eh, des, podemos decir que virtualmente estamos al borde del precipicio a nivel nacional y a nivel planetario, entonces no podemos ya eh, eh, analizar el tema por parte, yo creo que tenemos que Hacernos reflexiones profundas, reflexivas de cómo queremos enfrentar el futuro en un periodo que no va a ser fácil. ¿ya? Y tenemos que preocuparnos especialmente porque son los niños los que más van a sufrir el planeta que le estamos dejando nosotros los adultos. Por eso, sintetizando, a mí me gustaría una constitución holística, una constitución ecosocial. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con la ronda de temas. Tenemos cuatro temas eh, diseñados y aquí dispondrán solo de dos minutos eh, cada candidato para que responda y yo eh, villanamente, cuando se cumplan los dos minutos, los cortaré simplemente. <ríe> Así que para que prioricen, como, como decimos en periodismo, lo más importante al comienzo, hagan su pirámide invertida ustedes también ahí. Um, ...y eh, nos señalan eh, referente al tema. Bueno, el primer tema es sin duda, da para hablar mucho más de dos minutos chiquillos, pero eh, vamos a estar limitados a ese tiempo y tiene que ver con los derechos sociales. Sin duda que la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, hoy por hoy, son temas de absoluta relevancia para los ciudadanos de nuestro país completo, ¿no? Eh, y son temas que han estado en boga principalmente después del estallido social eh, del año 2019. Por lo tanto... Eh, queremos que ustedes eh, nos señalen cuáles son sus propuestas o cuáles son, o cómo ven ustedes que tienen que estar representados estos derechos sociales en esta nueva constitución a la cual ustedes están eh, postulando para ser parte de sus redactores. Partimos por Leroy Ibáñez, Leroy, te doy la palabra. Déjame, eso sí, antes <ríe> cronometrar desde ahora el tiempo tuyo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración es que todo derecho social genera un costo al cual uno debe enfrentar. Dicho eso, es muy importante tener no solo una descentralización, sino que una desconcentración de poderes y por eso es muy importante empoderar a las municipalidades. Desde mi perspectiva, estas deben ser los actores del cambio, deben transformarse en verdaderos gobiernos locales empoderados, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino que también desde el punto de vista legal y de facultativo. También así... Eh, modernizar eh, a sus autoridades en cuanto a las facultades que las mismas tienen, no solamente, por ejemplo, por parte de los concejales, poder fiscalizar, sino que también poder proponer políticas comunales de cambio. Dicho eso, ellas, estos gobiernos locales, deben dirigir la inversión del gasto público en políticas sociales, preferentemente, educación, por ejemplo. Eh, dicho eso, también tenemos que tener en consideración cuál es el factor económico que genera, en definitiva, la posibilidad de regaudar impuestos. En nuestra zona, principalmente en la agricultura, al que le guste o no, ese es el principal factor económico. Y esta y esta, esta actividad económica debe transformarse también en un eje transversal económico. ¿Por qué? Porque aportándole eh, recursos, ciencia y en definitiva guiándola, puede ser una actividad mucho más eh, amigable con nuestro medio ambiente. También incorporando, desde el punto de vista estatal, una economía circular, la misma, puede, además de producir, generar un cambio verdadero hacia, este, hacia esta amistad con el medio ambiente. Dicho eso, las municipalidades deben tener el poder de cambiar este tipo de, de políticas, y la agricultura debe tomar un un, un, un, un primer plano en lo que es la economía y así dejar atrás la minería como el, el actor económico principal de nuestro país. Muchas gracias. Eh, teníamos hasta, hasta fanfarria. Muchas gracias, Leroy, por eh, tu respuesta y cumplimos el tiempo. Es momento de pasar a Ricardo Montero para que nos señale la forma en que tienen que estar presentes los derechos sociales en la nueva Constitución. Ricardo, adelante. Muchas gracias. Voy a responder en base un poco a la Constitución que sueño también. Eh, lo primero, insisto, el rol del Estado. Tenemos un Estado temeroso hoy día que está más preocupado de garantizar en la Constitución los derechos privados que garantizar derechos sociales. Entonces creo que tenemos que tener un Estado sin complejos, un Estado sin vergüenza, un Estado que deje de ser actor secundario y sea actor protagónico. Creo en un Estado social, democrático y ecológico de derecho. Y señalé cuatro derechos fundamentales que creo que hay que revisar. Respecto al derecho a salud, eh, hay un sistema que es del 17% de la población, que es ISAPRE, y hay otro que es el público. Yo creo que deberíamos tener un sistema universal de salud para todo el mundo. Y después, si alguien quiere pagar un seguro complementario privado, bienvenido sea. Pero el seguro debería ser universal para todos y vamos todos aportando ahí. Respecto a educación, creo que también tenemos otro complejo, creo que el foco tiene que estar puesto en la educación pública, completa, educación pública, y ahí está el foco de los esfuerzos, no necesitamos traer profesores de afuera, como dijo un candidato presidencial que hizo poco cuando le tocó tener su gestión, y ahora que está afuera se le ocurren varias ideas, como esta que no es muy buena, entonces creo que hay que poner el foco en la educación pública. Respecto a las pensiones, creo que todo el foco también ha estado puesto en la AFP, la AFP es un sistema privado que no funciona, entonces tenemos que buscar un sistema que garantice pensiones dignas para todas las personas, entonces tenemos que ver cuál es ese sistema, porque la AFP ya no funcionó, y el enfoque que está dando hoy día la señora Cox y compañía muestra que hacia adelante tampoco va a seguir funcionando, tenemos que ver cómo lo hacemos. Tercero, el tema de vivienda no está presente hoy día en la Constitución, tenemos un déficit de 600.000 viviendas a lo largo de Chile y creo que hay que garantizar una vivienda adecuada en cuanto a la materialidad y el acceso a la ciudad, pero además hay que tratar el tema del acceso al suelo, el rol social del suelo en el Estado. Hoy día eso no está tratado, el Estado tiene miles de miles de hectáreas a lo largo y ancho de todo Chile y no tiene un foco en el rol social. Ejemplo, los laureles en Longaví, es un territorio estatal y va a salir a la venta un bosque virgen del Maule, y sale a la venta porque es mejor lo que buscar el rol social. Lo dejo hasta ahí Muchas gracias Ricardo, sí, ahí estábamos eh, pillándonos en el tiempo. A las 76 personas que ya tenemos conectadas pueden comentar este, este foro con los candidatos a convencionales constituyentes, uno representando a cada una de las listas. Es momento... Eh, de eh, hacerle la misma consulta a Consuelo Veloso, eh, referente a cómo cree ella que deben estar eh, contenidos los derechos sociales en la nueva Constitución a la cual ella también eh, pretende llegar como redactora. Consuelo, espérame un segundo para eh, comenzar con eh, el cronómetro. Adelante, Consuelo. <coughs> Bueno, primero que todo para hablar de derechos sociales es indispensable que podamos eh, plantear que necesitamos cambiar el rol del Estado. El rol del Estado hoy día no es, un, no es el de cuidador, el rol social del Estado hace que solamente llegue cuando los privados no quieren actuar y en último caso simplemente fiscaliza y se desentiende de cosas que debería asegurarnos. En primer lugar, al ser todos nosotros, cuando hablamos de financiamiento también, que sin duda es una preocupación, el Estado administra los fondos de todas las riquezas que se generan a propósito del país, e incluso de los costos que reciben las personas que tienen que soportar empresas muy grandes que se ponen al lado, que producen, eso también genera riquezas y todo esto nos corresponde a todos nosotros. Por eso el Estado en su rol garante y administrador de nuestros fondos debería garantizar ciertos derechos sociales. A partir de ahí tenemos que empezar a hablar de, de cosas que son indispensables, como por ejemplo, eh, pensar un nuevo sistema de administración de fondos de pensiones. Eh, u otro, pero que nuestras pensiones no dependan de la crueldad del mercado. Hoy día no tenemos ningún piso mínimo más que el, el pilar solidario, que no alcanza, creo que es de mil pesos más o menos, y realmente es indigno. Creo que por lo menos deberíamos avanzar eh, en que el Estado pudiera garantizar una pensión básica mínima que sea equivalente a un sueldo mínimo. También creo que es indispensable garantizar el derecho humano de al agua. A partir de ahí, que se despliegue una nueva institucionalidad que administre y fiscalice de manera adecuada, eficiente y ecológica. Sobre los agricultores, que también es un tema que me preocupa en demasía. Creo que los agricultores se ven profundamente eh, perjudicados en su actividad agrícola cuando tienen a grandes empresarios de nuevo que se ponen al lado. Pasa con la comunidad que está en Coronel. Eh, de mable y también pasa acá mismo en la población Loyola, donde pequeños agricultores se han visto perjudicados por empresas que se ponen al lado, roban agua, además de ya tener otorgados grandes cantidades de, de derechos de agua y dejan a sus animales secos y no pueden secar ni siquiera sus hortalizas. Otra cosa indispensable es garantizar el derecho a la educación de manera gratuita y universal. Creo que hay que fortalecer la educación pública, al igual que la salud. Creo que tiene que haber un sistema de salud que sea precisamente universal y... Eh, quien quiera contratar efectivamente alguna otra prestación que sea adicional, sin duda puede hacerlo, pero hoy día el sistema público eh, tiene que ser realmente fortalecido. También, y por último, creo en el derecho a la vivienda, eh, es indispensable, tenemos una crisis social eh, a propósito de la falta de vivienda en nuestro país, mucha gente a propósito de la pandemia también eh, quedó sin poder pagar un arriendo, y eso develó la tremenda crisis que ya sabíamos que teníamos, pero se, se acrecentó. Por último, creo okay, en la igualdad de género. Ya, es un perdón, perdón. cumplido. Voy a, voy a poner los minutos aquí porque se me pasa. Soy... <ríe> no, no, no, no. Es, una, es una, una buena opción. <ríe> eh, hasta el momento también tenemos harta participación eh, de las personas en eh, los comentarios, que yo creo que ya perdí el, el control de aquello. Tenemos 74 conectados, agradecemos a todos quienes nos están mirando en este momento y vamos ahora a pasar a saber eh, cuáles son las opiniones al respecto sobre los derechos sociales que deben estar en la nueva Constitución según Fernando Salinas. Fernando, espérame un segundo porque se me olvida que también tengo que cronometrar, pero... Ya estamos con, con su tiempo corriendo. Adelante. Bueno, antes que nada eh, decir que siempre se da la discusión sobre derechos y deberes y hay muchas personas que dicen, mira, estamos hablando de los derechos o quienes le damos prioridad a los derechos, sin embargo, ¿qué pasa con los deberes? Y aquí es importante eh, decir algo que es obvio, pero que a veces se deja de lado. Nosotros no, no, no elegimos nacer. Nosotros llegamos a la vida, fuimos arrojados aquí a la existencia sin que nadie nos preguntara. Por lo tanto, lo primero que tenemos que eh, exigir son los derechos. ¿ya? Los deberes vienen después que los derechos se nos han dado. Por lo tanto, los derechos son, yo diría, casi sagrados en una sociedad, por el hecho de haber nacido de esa manera. Entonces si nosotros eh, vamos a lo básico obviamente que aquí se han mencionado casi todos los derechos que son importantes la educación, la educación tiene que ser pública porque de esa manera estamos abarcando todo, obviamente sin desconocer que puede haber también opciones privadas pero también el, el, el, la forma de educar, porque en este momento estamos educando a los niños de una manera muy competitiva, yo soy partidario de que los niños de básica no tengan notas ¿ya? que los profesores estén preocupados más bien de de, de captar los talentos y de que acompañen a los niños de acuerdo a sus propias velocidades, somos todos distintos. ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la salud, las ISAPRE, yo creo que son un problema tremendo porque focalizan la calidad en un mínimo sector de la, de la, de, de la sociedad y el resto queda con una salud bastante deplorable y lo hemos visto muchas veces en, en la... En, en, en la televisión, cómo la gente hace colas y colas para poder atenderse, y a veces les dan meses para poder tener una cirugía de, que ella necesita. Y así vamos viendo problemas como, por ejemplo, las pensiones, estar sometidos al, al mercado financiero internacional. Imagínense usted si la crisis ecológica comienza a avanzar y llega un momento en que Fernando, la gente empieza. Estamos en el tiempo para que concluya. Ahí. Perfecto. Y solamente terminar esto. Eh, eh, y, y, y nos damos cuenta de que la situación ecológica es más grave de la, que, de, la que, de la que la gente pensaba. ¿Qué va a pasar con el sistema financiero? Se va a desplomar. ¿Y ¿Qué va a pasar con nuestras pensiones? Se van a ir a cero. Entonces, es importante tener una visión de ese tipo también. Ok, Fernando, muchas gracias. Hemos tenido la primera vuelta. Eh, agradecemos que se hayan regido por el tiempo todos los candidatos. Sabemos que el tema es muy, muy amplio pero les tengo una buena noticia, porque después de las cuatro rondas vamos a dar eh, un minuto libre para que ustedes eh, o impulsen un tema que no tratamos hoy día, o reafirmen algunos de los temas que hemos tratado. Les vamos a dar ese bello regalo. <ríe> Ahora vamos a ir con la segunda ronda de preguntas, esta vez va a comenzar Ricardo, y que se relaciona con algo que todos han hablado un poco, ¿ah? ¿eh? y que en Chile también viene siendo eh, bien preponderante desde, desde esa gran protesta en contra de Hidroaicén, que fue marcando la pauta ya hace algunos años atrás, y que también fue marcando un poco la forma de hacer política, donde los ciudadanos se empoderaron y decidieron salir a las calles para eh, ponerse a favor o en contra de algunas eh, situaciones, ¿no? Y vamos a comenzar entonces eh, con Ricardo Montero Allende, se me olvidó el cronómetro una vez más, <risa> para que nos diga entonces de qué forma tiene que estar considerado el medio ambiente, además tú que propones una, una constitución ecologista en la nueva constitución, tiempo corriendo, Ricardo. Gracias, Patricio, te agradezco el regalo de un minuto para poder cerrar todos los temas constitucionales que nos queden fuera. Eh, yo creo, y voy a volver siempre a lo mismo, un Estado social, democrático eh, y ecológico de derecho. ¿Y cuáles son las premisas? Tratar de entender que estamos construyendo un contrato social. Un contrato social que se tiene que proyectar hacia el futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces no sacamos nada con pensar para hoy día y que termine hoy día, si no hacemos una visión a futuro. Y en ese sentido el medio ambiente es esencial. Es esencial por la lógica, Es vital. Muertos no podemos proyectarnos a ninguna parte, y si queremos pensar en una vida de 60, 70 años, este tiene que ser uno de los pilares. Tiene que ser uno de los pilares, además, porque somos parte de un mundo que vive el calentamiento global y el cambio climático. Lo vivimos acá en 2007, uno de los incendios más brutales que tiene registro la humanidad. Y si no nos hacemos cargo de eso, eh, y no lo tomamos como un pilar de la Constitución, no va a existir sociedad eh, a la cual rija este contrato social. Y ahí, como tenemos dos minutos, solo voy a hacer una precisión más respecto al agua que para nosotros es fundamental. Ahora todo el mundo lo está hablando, pero el año pasado cuando lo quisimos poner en la Constitución actual, eh, el agua como un bien nacional de uso público, por 24 a 12 lo perdimos en esta Constitución de Jaime Guzmán, que las mayorías en verdad no son mayorías y no subió a la Constitución. Ahora todos lo prometen y ojalá sea verdad y lo incluyamos. El agua expresamente a nivel constitucional, con un enfoque de derecho humano, como un bien nacional de uso público, acogiendo los eh, objetivos de desarrollo sostenible que es el número 6, agua limpia y saneamiento, e incorporarlo a eso, que el foco lo tenga puesto el Estado para garantizar agua para todas las personas, para el consumo humano y también para la agricultura de subsistencia. Después podemos ver cómo arreglamos el resto, pero si no ponemos a las personas en el centro y no ponemos a la ecología en el centro, no hay visión de futuro posible. Justo en el tiempo... Eh, Ricardo, no sé si se escucha la música de, de mi teléfono, un poco ridícula, pero en fin. Muy bien. Es momento de la candidata Consuelo Veloso para que responda también esta, sobre esta materia, de qué forma tiene que estar contenida, mi cronómetro, la Constitución, eh, perdón, el, el, la ecología y el medio ambiente en la próxima Constitución o en la nueva Constitución. Consuelo, comienza su tiempo desde de ahora ya. Estamos ahí con, con algunos problemas eh, de conexión. Consuelo, ¿me escuchas bien tú o no? ¿Sí? ¿Me escucho yo? Sí, tú estabas un poquito pegada, pero ahora estás bien, así que te damos nuevamente el tiempo desde de ahora ya. Gracias. Bueno, sí, efectivamente tenemos que avanzar en la construcción de una nueva constitución que considere los derechos de la naturaleza. Es indispensable que podamos tener justicia intergeneracional, que exista un derecho al futuro para la infancia, y para eso tenemos que ponerle sí o sí un límite, eh, en cierto grado, a la, a la actividad empresarial. Hoy día tenemos una actividad empresarial que es devastadora, que avanza indiscriminadamente sin considerar incluso a la gente que vive en los mismos territorios. Hoy día tenemos un modelo, que por cierto es un modelo extractivista, con ese modelo estamos teniendo pan para hoy y hambre para mañana, y a costa de que además de la precarización en la calidad de vida de las personas. Estamos saqueando de cierta forma nuestro, nuestro territorio, y el día de mañana nos a avanzar a un nuevo modelo de desarrollo y plantearnos una nueva forma de producir en nuestro país. También necesitamos, junto con cómo no, el, poner el, el medio ambiente en nuestra constitución, garantizar, como ya dijimos anteriormente, el derecho humano al agua. Tenemos una crisis hídrica que es importante. Hoy día hay más derechos de agua asignados que eh, los que realmente, del agua que realmente existe. Y eso nos genera un tremendo problema porque dependemos en gran parte eh, de la producción agrícola y forestal. Entonces tiene que haber una regulación, tenemos que cuestionarnos también el rol social eh, de la propiedad y tiene que haber una evaluación en cada uno de los proyectos que, que se vayan a plantear y que vayan a surgir respecto a su conveniencia medioambiental. Eso también es pensar en el futuro, qué futuro le vamos a dejar a los niños y creo que por eso necesitamos también eh, tener una justicia intergeneracional, asegurar que el día de la mañana eh, las generaciones que vienen tengan agua y tengan recursos naturales para, para poder vivir. Muy bien, Consuelo, todavía te quedan 28 segundos, así que puedes sí, seguir. lo pensé bien. Ah, ya, voy a seguir. <risa> eh, bueno, una, una de, la, de las cosas que también es indispensable avanzar es en la soberanía alimentaria, creo que es un tema que se tiene que desprender a propósito de la constitución ecológica que queremos plantear, eh, darle una efectiva bajada a, la, a nuestro derecho a vivir en un, en un medio ambiente libre de contaminación. Creo que con la crisis tremenda que estamos viviendo a nivel mundial y con lo hipotecado que tenemos nuestro derecho al futuro, eh, tenemos también que avanzar en la protección que le vamos a dar, como decíamos, a los derechos de la naturaleza. Hoy día nuestra constitución es una constitución económica, creo que precisamente tenemos que avanzar en una constitución que sea ecológica. Muchas gracias Consuelo Veloso, ahí entonces tenía su tiempo. Y pasamos ahora a Fernando Salinas, quien también eh, nos va a señalar, perdón, micronómetro, eh, nos va a señalar entonces de qué manera tiene que estar contenida eh, la ecología, el medio ambiente en la nueva constitución. Eh, Fernando, su tiempo comienza a correr desde ahora ya. Para mí la ecología es central. Y es central no, no porque la ecología en sí misma tenga importancia como un área aparte, sino porque la ecología incorpora a la naturaleza de una manera distinta. Hasta el momento nuestra constitución y prácticamente todas las constituciones del mundo consideran al hombre como el centro de las constituciones. Todos los derechos son para el hombre. ¿ya? Y, eh, y, la, y, y todos los conflictos que se producen en la sociedad se resuelven como conflictos entre hombres, incluso cuando los hombres afectan la naturaleza. Por ejemplo, cuando se contamina un lago, ya la solución que da la legislación es que quien contamina y perjudica a otra persona, un agricultor, tiene que indemnizarlo económicamente. Pero del lago nadie habla absolutamente nada porque la constitución solamente está centrada en el hombre. Por eso yo no creo que que eh, tengamos que partir y de tratar de equilibrar naturaleza y, y, y hombre o humano, ¿ya? sino que tenemos que partir de la naturaleza, partir de la naturaleza y nosotros entiéndonos parte de la naturaleza. Y cuando nosotros eh, tenemos una visión distinta y vemos la naturaleza distinta, la, la vemos ya no como un objeto ¿sí? y, y no como, como una generadora de recursos para nosotros, vamos a poder darnos cuenta que nosotros también nos vamos a ser beneficiados porque... Todo lo que le hagamos a la naturaleza finalmente nos va a afectar a nosotros. Y en el caso del agua también. Nos, yo creo que los derechos del agua no son solamente para los humanos. El agua debería ser un derecho biótico para todos los seres vivos que viven en el planeta, debería el, el agua estar, eh, ser, ser parte, digamos, de, de algo que es totalmente, no solamente necesario, sino es un derecho de la vida, el agua. El agua fluye por nosotros. Cada molécula de agua de nuestro cuerpo ha pasado por millones de seres vivos antes que nosotros, por millones de años va a seguir así. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el enfoque, la visión y poner a la naturaleza en el centro y nosotros vamos a ser beneficiados por eso. Muchas gracias, Fernando. Y el cronómetro también marcando... Eh, que se acababa el tiempo y finalmente vamos con eh, Leroy Ibáñez quien nos señala también desde su perspectiva cómo tiene que estar considerado el medio ambiente la ecología dentro de la nueva constitución, el Leroy comienza a correr su tiempo Bueno, yo primero me gustaría encargarme del cómo porque en definitiva tenemos aquí una práctica constante y habitual de nuestro comportamiento como seres humanos que dificulta el cómo incorporar derechos que protejan el medio ambiente. Y creo que lo esencial es justamente hincar el diente en nuestro sistema económico. Debemos necesariamente implementar un sistema económico que refleje una economía circular, en donde necesariamente aquello que se produce, si aún tiene utilidad, siga prestando su uso. Dicho eso... Veo que hay declaraciones de, de muy buenas intenciones en el resto de candidatos, pero que no se encargan de, del cómo. Y esa es la gran pregunta de todos estos derechos que queremos implementar en la Constitución, en donde veo que hay un montón de expectativas reflejadas en estas intenciones, pero que no se encargan de cómo nos vamos a encargar. Y por eso para mí es tan necesario que el sistema económico, y en eso sí coincido con los tres que me antecedieron, debe cambiar y necesariamente implementar este tipo de economía. Sin eso no vamos a lograr en definitiva eh, un cambio y, una, y un cambio en la práctica, porque las leyes declaran, se declaran en papeles y los papeles no necesariamente contienen el rigor necesario para que nosotros como personas eh, nos comportemos de acuerdo a ese modelo que estos declaran. Y por ende yo me encargo del cómo. No necesito los dos minutos, con eso creo que es necesario, es, es suficiente que llegue a Patricio. Ok, teníamos entonces a Leroy Ibáñez, eh, que le quedaban eh, 15 segundos, pero entonces ahí decide eh, eh, finalizar su intervención haciendo énfasis en el cómo. Vamos a revisar algunos de los comentarios que están llegando hasta nuestra caja eh, de mensajes. Um, Maximiliano Venegas Mora dice, saluda a los tres candidatos por el cambio de la Constitución. Um, Felipe Reyes, con un hola, <ríe> se lo retribuimos por supuesto. Ah, me saludaba mi Felipe, perdón, candidato. Hola Felipe, gracias por ese saludo. Ángelo <ríe> Fuente Alba, Ricardo Montero Allende, será un gran presente para Maule Sur en la Convención Constituyente, Fernanda Roca Cancino dice, linda, seca, me imagino que es para Consuelo, porque... Yo también me ¿no, imagino verdad? que soy yo. <risa> Los demás somos medio feuchos, así que no... Ojo con la deconstrucción de género, Patricio, ¿ah? ¿eh? <risa> Ricardo, Ricardo, Fernando y yo vamos por ahí, ¿eh? Ojo ahí. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Felipe Reyes dice, vamos, que se puede, Consuelo, Concho, Veloso, Ávila. Tiene el fan club, Consuelo, ya estableciendo oh, sí. mensaje aquí. Eh, gran candidata cauquenina del Maule Sur a la convención, miren, Consuelo, eres mm. la mejor, Cata Veloso, Cata mm. Veloso, ahí, ojo ahí con el apellido. Mi hermana, ¿tabas? mi hermana, hay conflicto, a hay contra, conflicto. A Contraloría. <ríe> Coquicán, vamos hoy Nicolás Ibáñez, Buenur, tú puedes. Varios mensajes ya, eh, recordar que pueden hacer, seguir comentando, eh, Cata Veloso dice, representas a las familias de clase media que hemos salido adelante. Así es. Agustín Leiva, Leroy Ibañez será un gran aporte. Jorge Aníbal Cerda Valenzuela, todos los invitados votaron a pruebo, pregunta el, el Jorge Aníbal. Y Leroy dice que no, todo el resto sí. Muy bien. Están honestos hoy día, chiquillo, muy bien. Me parece bien que respondan con honestidad. Saludo a los tres candidatos que van, a, uh, van por soltar el agua: Fernando Salinas, Consuelo Veloso y Montero, dice. Maximiliano, bueno, Maximiliano estableciendo ahí diferencias. Vamos a leer hoy, dice Consuelo Kurt. Grande Conchabelosa, representando a lo rural, a las mujeres, a las infancias y a la diversidad de la gente de nuestro territorio. En general, todos están recibiendo bastante. Eh, muestras de cariño y apoyo. Leroy no podía pronunciarse toda vez que decidió mantener la actual constitución en octubre pasado. Bueno, Leroy ahí reconoció, ¿verdad?, que había votado eh, por el rechazo en lo que fue el plebiscito de entrada, podríamos decir, porque una vez que mm -hmm. se escriba la constitución va a haber un plebiscito de salida que nuevamente habrá que pronunciarse por un apruebo o un rechazo. Como yo soy tan mal director, se me perdió donde iba. <ríe> Así que vamos a continuar con, eh, con eh, las siguientes, eh, la siguiente ronda de preguntas. Voy a tener que averiguar aquí dónde saco el comentario, pero bueno, cosas que pasan. Ya muchachos, eh, la siguiente eh, ronda de preguntas tiene que ver con descentralización y en ese, en, en ese aspecto, ¿verdad?, nos interesa a todos muchísimo, sobre todo eh, estando en una región, como es la región del Maule, y dentro de la región del Maule también eh, se generan muchas diferencias eh, entre Maule Norte y Maule Sur, eh, partiendo porque son más grandes, porque tienen más empresas, qué sé yo. Aquí todos son, eh, además, muy locales, Leroyes de Parral, Ricardo de Linares, Consuelo de Cauquenes, Fernando de Chanco, Así que van a poder responder esta interrogante y vamos a yo buscar mi cronómetro mientras después pues saco el comentario de Patricio Torres. Eh, y parte en esta ocasión, Consuelo, entonces, de qué forma tiene que estar eh, contenida la descentralización en la nueva constitución. Comienzan sus dos minutos, Consuelo. Bueno, siempre que todo es importante, a asegurar que nuestro presupuesto los recursos que han producido la región, la región, es que, por la región es que permita eh, garantizar que van a poder desarrollar sus habilidades y, eh, la de estas con a ver vamos Consuelo, estamos nuevamente con, con problemas de, de audio tu partida parece que eh, no es muy buena cada Parece que vez. yo no tengo que partir. <risa> eh, vamos a, a reanudar. Bien, no. Ahora estamos bien, pero vamos a iniciar de cero porque en verdad no se entendió eh, nada. Pero ahí te pegaste nuevamente. ¿Está bien? Ahí sí. Ya, desde ahora ya, consuelo. Bueno, quería decir que es importante primero en cuanto a los presupuestarios que puedan, que, que las regiones puedan quedarse con parte importante de los recursos que generan estas mismas regiones para propender al desarrollo de estas mismas, obviamente manteniendo una relación virtuosa con el poder central y la administración central de los recursos. Es importante igual eh, destacar respecto a la descentralización que también es importante que exista descentralización dentro de las mismas regiones. Eh, incluso en el Maule o en el Maule Sur, eh, gran parte de las iniciativas se quedan de hecho linares que las la ciudades como Cauquienes o como, no sé, Retiro, se quedan como un poco para el lado, y eso es algo que también tenemos que, que cambiar. Algo importante a destacar igual es que por primera vez vamos a escoger a un gobernador regional, y que en este caso al ser elegido por el pueblo va a deberse al pueblo, pero igual se van a, a mantener esta figura del delegado presidencial, que yo espero que se establezca en la institución, ya que van a seguir teniendo mayores atribuciones eh, y van a poder detentar mayor presupuesto al estar a cargo de, de la seremía. Otra cosa igual súper importante a, a señalar dentro de, la, de, de lo que es la descentralización es que podamos a dotar a los territorios de poder, de decisión. Hoy día eh, sin duda vamos a avanzar en, en, en escoger a nuestros constituyentes, pero vamos a seguir estando al debe, por ejemplo, en cómo va a funcionar la convención constitucional. Es súper importante porque hoy día no hay un reglamento aprobado y hay un sector que precisamente era... Eh, la lista de los que querían mantener la Constitución, que se han pronunciado diciendo que de hecho quieren que, la, que las votaciones sean secretas. Eso es un gran problema, yo voy por la participación total de la ciudadanía en las decisiones, y creo que al menos el 50% de las decisiones que se vayan a tomar en la Convención Constitucional pasen por el escrutinio eh, de los territorios, abordándolos en encabildos que espero que, que puedan promover los mismos municipios, a pesar de que yo ya he firmado eh, compromisos con... Con municipales en San Javier y en Linares para poder asegurar que este proceso sea 100% participativo y que las decisiones no se tomen nuevamente y únicamente en Santiago. Todavía quedan seis segundos. Pero ya ¿Acaso.? Se van a ah, ya. Listo. <risa> <risa> Pero di tu frase final, ya te la regalo, soy, soy bueno. Uy, qué generoso! Se me olvidó ahora que lo, que lo, Pero que cómo lo dijiste. Es no, no si, si alcanzaba a decir algo, no nada, que ojo con lo del reglamento de la Convención Constitucional, creo que hay que abordarlo después. Eh, vamos a tener un minuto, así que lo dejo ahí pendiente, que tiene mucho que ver precisamente con la extracción del poder. Ok, y justo se nos pegó Consuelo. Y es momento entonces de que Fernando Salinas nos entregue su visión de cómo eh, tiene que estar contemplada la descentralización en la Constitución o en el proceso eh, constitucional. Fernando, corre tu tiempo. Bueno, yo pienso que la, la descentralización está íntimamente ligada a la concentración de poder. O sea, Santiago concentra todo el tema administrativo, todas todo las áreas de, de nuestro país, porque ahí se concentra el poder. Entonces no podemos eh, enfocar o no podemos abordar el tema de, de la descentralización sin también paralelamente abordar el tema de la concentración de poder. Porque en la medida en que nosotros desconcentramos, ¿ya? vamos a distribuir el poder y ahí sí que realmente se puede descentralizar. De otra manera va a ser algo simplemente administrativo. Por ejemplo, los gobernadores regionales, si no tienen poder, para poder resolver y tomar decisiones, la, no, hace, no va a haber descentralización. Va a haber simplemente una especie como de caricatura. Entonces, es necesario que abordemos la descentralización. Y las regiones, porque a veces se dice, démosle poder a las regiones. Yo primero, antes de darle poder a las regiones, yo redefiniría las regiones. ¿ya? A mí me gusta hablar de bioregiones, es la oportunidad de redefinir cuáles son las regiones para el futuro, y las regiones tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con los ecosistemas. No podemos seguir eh, dividiendo los ecosistemas y que una parte del ecosistema lo administre la región A y la otra en la región B. Eh, la, las regiones tienen que ver con las cuencas, porque los problemas de agua en el futuro van a venir. Por lo tanto, tenemos que organizar toda nuestra vida eh, pública en base a cuencas y a bioregiones, es la única manera. Y de esa manera sí que vamos a poder distribuir mejor el poder, vamos a poder distribuir todas las, las actividades de, de mejor manera, si no, no vamos a resolver, va a ser solamente una cosa administrativa. Ok, dentro de su tiempo le quedan cinco segundos, a Fernando, no, pero efectivamente ya no alcanza. No alcanza a decir nada. Claro. Muy bien, pero interesante ese planteamiento de una nueva reg regionalización en el fondo está planteando usted. Sí. Pero no puede responder, así que lo <ríe> puede quedar para su minuto final. Quería hacer ese apunte, ¿no? para que además parezca que tengo alguna participación relevante en, en este asunto. Es momento de eh, pasar hacia Leroy y Báñez para que también nos dé su percepción eh, de cómo se tiene que abordar la descentralización en la nueva Constitución. Corre el cronómetro desde ahora ya. Estás muteado, Leroy. Ahora sí, Pato. Sí. No, yo como comencé diciendo, como comencé diciendo eh, yo creo más en una desconcentración y eh, apuntada hacia los municipios, que estos sean los actores del cambio, porque una de regionalización apuntada a la capital o, o en la estructura que hoy día tenemos, implicaría una segunda centralización y eventualmente hasta una tercera. Y sectores como Cauquenes, en los cuales yo también he tenido mucha vinculación, eh, gracias a las actividades que realizo, veo que tanto Linares como Cauquenes, que son las dos capitales provinciales, son los últimos en percibir los recursos y las políticas de Estado. Incluso tuvimos que esperar por ahí ciertos representantes que fueran de la zona para poder destinar recursos. Lo que es bastante lamentable. Es por eso que yo propongo que sean, como indica al principio, las municipalidades, los actores del cambio, y sean estas las robustecidas, lógicamente con un sistema de contrapesos en relación a cómo podemos elegir a las autoridades directoras de servicios versus el plan político del alcalde que rige. Esto porque bien sabemos que somos una zona muy rural, en donde, a donde, en donde quienes nosotros los vecinos acudimos es a nuestras autoridades locales, tanto concejales como Alcalde. Dicho eso, creo que estas autoridades son las más conscientes en dónde apuntar la inversión y dejar de, lógicamente, los que algún alguna relación tenemos con el derecho administrativo actual y cómo está normado, dejar de tener que tocar la puerta del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, para poder llevar a cabo planes que involucran el programa de gobierno del alcalde electo. Y solo así, el alcalde, dentro de su periodo, lógicamente, va a poder lograr la ejecución de estos planes y políticas, y nosotros sentirnos beneficiados de manera más rápida. ¿Estás muteado, Pato? No te escucho nada. Te pasó lo mismo que a mí. Sí, pero quería decir que también estuviste dentro de tu tiempo, la musiquita ahí no salía porque yo estaba eh, muteado. Y es el turno ahora del señor Ricardo Montero Allende, para que también eh, nos señale entonces de qué manera tiene que considerarse la descentralización en la nueva Constitución para Chile, desde ahora ya. Muchas gracias Patricio, y te, te voy a dejar para resolver un, un, un tema, porque le quería dejar plantear una pregunta al Herói. Hay un tema de la lista de la derecha que yo todavía no me queda claro, que es el tema del rechazo, no sé todavía cómo se compatibiliza con una nueva Constitución, eh, ayer también debatía con un candidato del rechazo y parecía que quería acentuar la constitución actual en el modelo subsidiario eh, y no avanzar una nueva constitución. Entonces, le quería dejar la pregunta al Leroy, ¿cómo busca plantearse en esta discusión de nueva constitución, ya que plantearon el rechazo? Y muchas de las cosas que escuchamos son para ratificar la actual constitución más que tratar de construir una nueva. Respecto a la descentralización... Creo que hay un debate eh, muy fuerte respecto a la distribución de poderes, uno de los grandes temas de la Constitución, pero se ha hablado muy, muy poco cómo el poder sale de los tres poderes centrales, ejecutivo, legislativo, judicial, y se traspasa al territorio. Lo primero que hay que considerar es que efectivamente la organización territorial que tenemos actualmente fue impuesta por la dictadura, tiraron líneas militares a lo largo de Chile y así fue como se rayó la cancha. Entonces, cuando nosotros hablamos de hoja en blanco, no hablamos de fantasma, no hablamos de cuestionar democracia, república, que hemos defendido siempre, sino que estamos invitando a pensar fuera de la caja, a pensar cómo podemos organizar de mejor forma la región, que no pase el doble centralismo real que sufrimos, que es que vivimos un centralismo desde Santiago y luego uno desde la capital regional. Es ver cómo podemos resolver qué retiro produce fósforo, produce arroz, y cuánta de esa plata tributa o puede quedar en esa misma región, es ver cómo podemos entregar un Estado que sea protector por un lado, pero una ciudadanía empoderada por otro. Yo creo que hay que avanzar en plebiscitos, en referéndum, en iniciativa popular de ley y entregar más poder a la ciudadanía. No podemos seguir con una constitución temerosa de la ciudadanía, tenemos que invertirlo, tenemos que tener una nueva constitución con una ciudadanía que sea protagonista. Gracias Ricardo Montero Allende, mi fantástica alarma, ha dicho que sacaba el tiempo, y también sacaba entonces la ronda en cuanto a descentralización. Referente al emplazamiento que hizo Ricardo Montero a Leroy Ibáñez, tú Leroy tienes la posibilidad de decir, si lo respondes en tu tiempo del próximo tema o en el minuto libre del final, porque si no se van a empezar a emplazar y alguien tiene como en el orden en esto. No, pues cuatro. Si, si, si dan la posibilidad de responder, no puede ser dentro del tiempo, porque no le restaste ese tiempo a Ricardo cuando no, me hizo sí, la estuvo, estuvo dentro de sus dos minutos. Estuvo no. dentro de sus dos minutos. Sí, ya sí. mira, Yo te, te voy a responder y aprovechando estos dos, dos minutos, porque todavía no hace la pregunta, yo soy un defensor de la libertad, por sobre todo, y de la democracia. Si la democracia se expresa, uno debe arrimarse a la expresión de la misma. No puedo yo ir en contra, o tirar piedras contra una decisión que a mí no me guste, y por lo demás... Mi motivo de rechazar no tiene que ver con la defensa de una constitución, tiene que ver con la falta de propuesta de trabajo hacia la principal ley que normará el país. Ya, Dicho eso, espero haber, espero haber acabado con la inquietud de Ricardo. Me gustaría tomarme un café, o eventualmente después de esta campaña el lunes, una cerveza, y conversar más de este tema con Ricardo, que no tiene ningún problema en onda. Eh, bueno, te tomaste tiempo extra, <risa> tiempo extra, Leroy, y te lo voy a descontar. <risa> <risa> nada de cosa eh, vamos a ir con el próximo tema chicos, eh, agradecemos por supuesto el, el debate que se genera entre los candidatos, pero vamos a aprovechar el tiro, si es que hay interpelaciones, el candidato interpelado va a tener la opción de contestar dentro de sus dos minutos del tema que estamos tratando o el minuto libre eh, del final eh, porque Ricardo en este caso ocupó parte de sus dos minutos en hacer la pregunta Espero que eh, no ocupen, parte de su tiempo, en hacer otras preguntas y me desordenen el naipe acá también. Um, ya, vamos a ir con el régimen político a propósito de descentralización. Hay algunos que piden eh, un Estado unicameral, que exista solo una Cámara, otros que exista un primer ministro, otros que se le atenúen los derechos al presidente de la República, en fin otros piden también, eh, qué sé yo, eh, plebiscitos revocatorios de las autoridades, y bajo todas estas ópticas es interesante conocer eh, qué creen ustedes que tiene que contemplar eh, la nueva Constitución Política de la República en cuanto a régimen político. En esta ronda vamos a partir con Fernando Salinas, Fernando, comienza su tiempo desde ahora ya. Bueno, yo eh, creo que si, si somos fieles al, al, al, a lo que hemos dicho de la desconcentración de poder que es necesaria para una serie de, de virtudes de, no, de nuestro sistema político, entre ellas la descentralización, necesariamente el, el sistema político que, que creemos tiene que basarse en eso, en la de desconcentrar el poder. Por lo tanto, yo siento que una, una forma de desconcentrarlo es a través de una cámara, ¿ya? porque cuando hay dos cámaras hay mucho poder en la cámara que es superior en el caso del Senado, además evitamos eh, corrupción, cuando hay dos cámaras eh, las posibilidades de corrupción son mayores y yo creo que el ejemplo peruano, cuando se le preguntó al pueblo peruano si quería volver a las dos cámaras después de estar eh, bastantes años en una cámara, la mayoría dijo que no, porque es la manera en que controlamos más a los políticos, porque el problema que tenemos es que los políticos en la élite eh, realizan acciones y toman decisiones que no, no, no tienen que ver con la ciudadanía, se desconectaron completamente. Por lo tanto... Eh, yo siento que tiene que haber una sola cámara y que, y que los que estén ahí no sean solamente representantes, tienen que ser representantes voceros, tienen, tenemos que crear nuevas instituciones que conecten a la ciudadanía con el Estado, con las instituciones del Estado, porque de otra manera nuevamente vamos a tener concentración de poder en la política por sobre la ciudadanía y yo creo que eso es la lección que nos dio el 18 de octubre, que la ciudadanía tiene su poder propio y tenemos que canalizarla, tenemos que tener imaginación para en este proceso constituyente crear nuevas instituciones distintas a las que existen para que nunca más se desconecte el sistema político de la ciudadanía. Yo creo que eso es lo central. ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? ¿Está Ahí sí. Sí, ahí estamos eh, ya conectados. Le quedaban cuatro segundos a Fernando, pero eh, no me los comí yo con mi muteo. <risa> <risa> ahora es el momento de eh, Leroy Ibáñez eh, para que también nos hable referente a su idea de régimen político eh, que debe contemplar la nueva constitución. Leroy, comienza tu tiempo de ahora ya. Bueno, he sido redundante en esto. Para mí es necesario que cambie el régimen político y se dirija, lógicamente, a nuestras municipalidades que sean estas transformadas en gobiernos locales, actores del cambio, las realidades de cada comunidad en realidad son distintas, incluso en comunas tan cercanas como Chanco y tenemos caletas que tienen, unas, tienen necesidades completamente diferentes. El Marte anduvo en lo banco y lógicamente eh, sus necesidades e inquietudes iban en otra dirección a las que podían eh, pretender los de Curanito o Pellú. Dicho aquello, es muy necesario que estos sean los, los entes eh, empoderados y justamente que las consultas ciudadanas vayan a las localidades, porque la realidad que tienen dichas comunas de rezago son muy diferentes, por ejemplo, a las necesidades que pudiera plantear Linares, que es una comuna mucho más urbanizada y que está también dentro de nuestro distrito. Es por eso que el régimen debe cambiar, debe enfocarse hacia, hacia la dirección que propongo, eh, desde esa perspectiva también yo estoy, por ejemplo, en contra de la centralización que proyecta un servicio local de educación. Yo soy también más propenso, incluso propongo que cada unidad educativa tenga la administración propia de, de las subvenciones de las cuales son eh, beneficiadas en consideración a los a los distintos tipos de de ley que financia la educación y con eso nos saltamos los y nos saltamos también una segunda centralización que proveería, por ejemplo, un servicio local y con ello también dicha unidad educativa podría propender a la necesidad educativa local y destinar los recursos de acuerdo a esa necesidad. Es por eso que el régimen político debe conferir más autonomía a las localidades, a las comunidades. Y solo así también vamos a poder vincular a la ciudadanía con la toma de decisiones, con consultas ciudadanas locales. Ok, Leroy, agradecido entonces por esa eh, respuesta. Um, es el momento de consuelo eh, veloso. <ríe> la habíamos perdido por un... Siempre, volví, volví. siempre inspirándonos susto consuelo con sus desapariciones eh, tan intempestivas. Me hago la interesante. <ríe> <ríe> <ríe> Ya, vamos a hablar entonces eh, de cuál es tu, tu eh, preferencia de régimen político que debe considerar eh, la nueva Constitución de Chile. Comienza tu tiempo, desde ahora ya. Bueno, respecto a un nuevo régimen político, yo creo que si en algo estamos de acuerdo hoy día es que tenemos que dejar atrás el hiperpresidencialismo. La verdad es que le hace mucho daño a nuestra democracia, ya que se le quita poder a quienes son los efectivos representantes de los territorios y representantes políticos también que se encuentran en el Senado y, y en la Cámara de, de Diputados. Hoy día el presidente de la República es quien tiene iniciativa exclusiva en un montón de materias, como por ejemplo las que involucran recursos. Y eso es un tremendo problema porque dependemos netamente de la voluntad del presidente independiente de las necesidades que se vayan eh, presentando para las comunidades y los territorios entre medio y que sin duda tienen mucho más conexión con ella los representantes que tengamos elegidos eh, desde los distintos distritos que solamente la figura del presidente. En ese sentido tenemos que repartir la torta del poder eh, tenemos que dar más poder a, a nuestros representantes eh, que han sido elegidos por nosotros, primero. Segundo, sobre la posibilidad eh, de avanzar a una sola cámara creo que es algo que es perfectamente posible y, y que hay que estar abierto a, a discutirlo. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que dejar atrás el hiperpresidencialismo. Eso, eso es algo que, que, que creo que es un acuerdo más o menos general. Eso quería decir respecto al, al sistema político. ¿Te quedan 15 segundos eh, de tiempo? No sé si los quieres aprovechar, Consuelo. No, es que quiero enchufar mi teléfono. Se me va a apagar y estoy conectando <risas> la batería con el internet. Perfecto. Es muy doméstico, perdón, pero... Sí, no te preocupes. Con eso. Agradecemos también eso de Consuelo, que no se nos vaya a, desc a desconectar. Y eh, yo también cometí un error, además, debo decirlo, porque me salté a Ricardo, que le tocaba antes que Consuelo. Pero, eh, Ricardo... Eh, vas a tener la posibilidad de cerrar este bloque <risa> también. Eh, en cuanto al régimen político, eh, ¿qué consideras tú que debe eh, contemplar la nueva Constitución? Comienza... espérate, deja que termine el tiempo de eh, el tiempo de consuelo por mientras, para, eh, para eh, comenzar entonces a contar eh, tu tiempo referente al régimen político, eh, agradecerle a todas las personas que siguen conectadas eh, y que están comentando esta transmisión, eh, y también agradecerles porque nos han acompañado desde enero con las diferentes entrevistas, ya 26 candidatos en las diferentes elecciones hemos tenido en, en, en estas jornadas de conversación, y hoy día eh, finalizando también con muchísima gente conectada. Eh, ahora sí, Ricardo, comienza tu tiempo desde ahora ya. Muchas gracias, un gusto cerrar este, este bloque tan interesante y tan, tan desafiante. El régimen político, mucha gente trata de buscar soluciones como única y un poco simplista, y en realidad es una respuesta complicada, porque no se limita solo al régimen, también se eh, tiene que complementar con el sistema electoral, y además con las fechas en que se realizan cada una de esas elecciones. Lo que más se ha hablado, pero hay más opciones, es por un lado un parlamentarismo, por el otro lado un presidencialismo, y en la mitad un semipresidencialismo. Hoy día en Chile tenemos un hiperpresidencialismo o un presidencialismo exacerbado. Significa que tiene el presidente demasiadas atribuciones y sin lugar a dudas tenemos que terminar con eso. Hay que ver cómo le quitamos funciones, principalmente en materia de eh, nombramientos, tal vez evaluar también presupuesto y ver cómo podemos equilibrar las funciones del Congreso con las del Poder Ejecutivo. Yo creo que deberíamos tener un semipresidencialismo o un presidencialismo más atenuado. Dentro de esas dos opciones hay que revisar. Hay que revisar también con los sistemas electorales que vamos a imponer y también con las fechas en que esas mayorías se van a ir jugando. Respecto a las cámaras, que es otro debate también muy interesante, eh, yo me inclino más por una cámara y voy a explicar por qué. Creo que si uno revisa la experiencia comparada, eh, da mejores resultados de estabilidad y da mejores resultados en cuanto a bloques políticos. Si uno revisa algunos de los eh, países, varios de los Obde que nos gusta mucho, compararnos. El ejemplo de Perú, a mí en lo particular no me gusta mucho, creo que precisamente una de las causas de la fragmentación de los grupos políticos dentro de la política peruana está dada por este Congreso Unicameral, si uno revisa las últimas elecciones, García con Humala, después Humala con Keiko, después PPK con Keiko y ahora Castillo con Keiko, de nuevo Fujimori, están dadas por esta fragmentación del de unicametalismo metalismo peruano y creo que se traduce en toda la administración del régimen político. Por eso creo que es mejor darle equilibrio, estabilidad, y eso se logra con el presidencialismo atenuado y con dos cámaras. Muchas gracias Ricardo, vamos a revisar otros eh, comentarios que hemos tenido durante esta noche, eh, luego tienen su minuto libre eh, para que lo administren con responsabilidad, por favor. <ríe> y se pueden también ahí responder las cosas que eh, se han eh, interpelado. Bueno, eh, Leonardo Suárez dice, vamos Ricardo Montero Allende, y pone ahí unos eh, bracitos. Eh, Maximiliano hace referencia al río Coronel de Maule por el asunto del agua, Doris Urbina dice, el héroe tiene título y es más empático con la gente, sobre todo de la tercera edad. Um, seguimos con más comentarios, Felipe Reyes, yo voto por Consuelo Concho Veloso Ávila. Eh, Germán Goya dice, muy encalada y muy informada Consuelo. Me pilló el término encalada, ¿eh? ¿qué quieren que les diga? Eh, seguimos con otros comentarios Ramón Gallardo, buen discurso de la señorita Consuelo Claro y convincente, mi voto es para ella, dice Aquí tenemos a alguien que decidió ya su voto eh, Patricio Riveros del Río, para los constituyentes que hablan del Estado Si no pueden decir qué es el Estado Ah, miren, pueden utilizar su minuto para responderle a Patricio Ahí, eh, ah eh, seguimos con más comentarios. Eh, Consuelo tiene calle, campo, territorio. Conversa con la ciudadanía, dice Paulina Muñoz eh, Vega. Otro comentario, Agripina Mujica Machuca. Le doy voto rechazo y ahora quiere escribir una nueva constitución solo para defender la constitución de Pinochet y Guzmán, dice. Títere de la derecha fascista. Seguimos con otros comentarios. Derechos y deberes son por igual para todos. Hay varios comentarios. Antes de hablar así, deberías saber, bueno, ahí nuestros eh, comentaristas del pueblo, también tienen sus propios debates en la caja de comentarios. Um, Julio González Orellana dice, yo voto por un ambientalista que tiene más de 30 años en la defensa del medio ambiente, Fernando Salinas. Seguimos con más comentarios. Paulina Muñoz, preparado, eh, y lo demuestra con su intervención. Vamos a tratar de eh, buscar comentarios que estén completos para eh, entenderlos, porque también se han generado los propios debates en, en las redes. ¿eh? Eh, grande Consuelo ha dejado las patitas en la calle y es una mujer muy aperrada, no es fácil eh, ser candidata por el Distrito 18, eh, ella estuvo en todo el Distrito del Maule Sur, la única capacitada es Consuelo, dice eh, Sofi Fernanda Barrientos, es el comentario de ella. Y es igual a pobreza, es una pregunta, y pone una, una risa ahí también. Um, Mi apoyo es para Consuelo, Consuelo está jugando de local igual, tenemos que tenerlo eh, en cuenta, porque es cauquenina y por ahí ha conquistado a sus coterráneos, Consuelo, con su, con su despliegue. Votemos por los jóvenes, dice Jimena Vázquez. Um, Francisco Sepúlveda, el heroidi se representa a un partido que apoyó el rechazo y ahora pretende poner fichas para que el tablero no se mueva. Um, a ver, sigamos con otros comentarios. En ningún país ha resultado el comunismo, si no vayan a Venezuela o a Cuba, parte de los, eh, de los comentarios que están eh, saliendo esta noche, para hablar de tema social se debe tener calle y territorio y hay candidatos que no, se sabe, que no saben de eso y están en su escritorio y buscando info por internet, señala eh, Carmen Goya. Nieves Pérez dice, Fernando, por si no lo sabe, el artículo número uno de la Constitución es el que todos nacemos en igualdad eh, de, y derecho. Eh, por favor, no nos vendan humo. <coughs> Bueno, eh, tenemos muchísimos comentarios, eh, lamentablemente no los vamos a poder ir leyendo todos porque además ya son las 23, 27 horas, llevamos más de una hora eh, conversando, así que vamos a, a seguir con el minuto libre que tiene eh, cada candidato eh, para, esta, para esta parte de la conversación y vamos a partir, déjeme por favor mi, mi cronómetro, con... Eh, Leroy Ibáñez comienza su Minuto Feliz desde ahora ya. Estamos muteados, Leroy. Quiero, quiero hacerme cargo de una pregunta que hubo en los comentarios respecto al Tribunal Constitucional. Yo soy de la, de la idea de implementar una sala experta, lógicamente como antes se podía ver, en, en, en nuestro Poder Judicial y eliminar el Tribunal Constitucional de lleno, sacarle los factores políticos que esto pudiera tener, y así tener finalmente, un ente preparado más por el mérito y la obtención de, o sea, y, y, y, y, y compuesto justamente por, por jueces que hayan llegado ahí por una carrera judicial, que por un sistema de contrapesos como actualmente está. Así que quería hacerme cargo de esa pregunta, que la encontré muy relevante en los comentarios, alguien la realizó, y espero haber satisfacido con esta, satisfecho perdón, con esta respuesta, lo que se preguntó respecto al Tribunal Constitucional y lógicamente siempre por las tradiciones por eso el caballo en el corazón eso más que todo patricio pues, muy bien mira justo dentro del tiempo muchas gracias leroy ibáñez es el momento de ir ahora con lo vamos a sacar de, <ríe> de la pantalla completa con ricardo montero quien tiene su minuto feliz <ríe> desde ahora ya estamos por el minuto feliz eh, patricio yo, esta es mi última intervención en campaña, es la última vez que voy a hablar, así que quiero simplemente agradecer, agradecer a las miles de personas que se han sumado por esta opción, agradecer a los comunales, a los provinciales y al regional de mi partido que han confiado en mí agradecer a los cientos de independientes que nos han acompañado en la calle. Me quedo con todas las conversaciones y todas las discusiones que hemos tenido en las filas de todas nuestras ciudades, en los campos, en todas las calles. Me quedo con este proceso participativo que hemos podido tener, que pueden ver nuestro manifiesto constitucional en monteroallende.cl, que hemos construido con mi autojo en blanco, que es una, una pizarra móvil, que hemos construido con lo que hemos hablado a través de las redes sociales y principalmente con lo que hemos debatido y... Eh, conversado en la calle en todo este tiempo de, eh, de campaña. Quiero agradecer especialmente a mi familia que me ha apoyado en todo este periodo tan intenso y a mi equipo. Tengo un equipo de voluntarios increíble que han hecho un trabajo ultra profesional. Estoy feliz de todo lo que hemos hecho y ojalá se grafique este fin de semana en la votación. Ojalá que Muy todos bien. voten y puedan elegir democráticamente. Muchas gracias Ricardo. Es momento de ir con eh, Consuelo Veloso, quien tiene... Su minuto de libre disposición desde ahora ya. Gracias, Patricio. Eh, quería agradecerle a todos por, por conectarse. Agradecer la paciencia también de la falta de, de conexión que tengo habitualmente, porque ese es un problema que tenemos en el Maule Sur, los problemas de conectividad. Yo vivo en el campo, en un sector rural, camino a Pilén, así que efectivamente tengo problemas de señal. Quería decir eh, antes del de cierre que... Que igual me causa me causa curiosidad lo que dice Leroy de que él iba a votar rechazo, no porque, supo, no porque quise defender la constitución de Pinochet, sino porque no ofrecíamos ningún mecanismo alternativo. Y la verdad es que lo ofrecíamos, claramente. Estaba el apruebo y redactar una nueva constitución democráticamente por primera vez en la historia, con paridad de género y con personas elegidas. Eh, sin duda por la ciudadanía, para poder hacer un nuevo pacto social que nos asegure condiciones dignas para poder vivir con dignidad. Así que la verdad es que creo que no, no hay un trasfondo mayor ahí que, que la verdad que queda de velada Yo ayer también estuve en un debate antes de, con el mismo caballero que estuvo Ricardo, eh, fue un completo desagrado, fue sumamente violento el hablar conmigo, eh, creo que esa es la forma en la que tienen de desenvolverse imponiendo las ideas y les cuesta mucho concebir que hoy día la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir a gente que venga desde fuera de sus círculos eh, de élite. Así es que espero a la gente que se informe, que vote informada y ojalá que vote por los Muchas. candidatos de la prueba, más allá de que voten por mí o no. Creo que que se proyectos el proyecto es lo más importante. Chile despertó y no se va a dormir nunca más. Muchas gracias, Consuelo. Eh, vamos a darle de inmediato el, el, el, el momento de réplica al héroe porque fue... Interpelado nuevamente, el héroe. Yo lo que dije, y parece que falta tomar un poco de atención, y no he sido para nada agresivo con nadie, eh, no, no, fue... Sí, no, no porque... Ah, ya, que, que quede claro. Porque no, no, yo no, no. Soy no, no, no, un lo defensor. Decía por, por otra cosa. Por la aristía, sí. Yo soy un defensor de la democracia, y creo en lo que la democracia determina. Por eso me sumo a lo que determinó la democracia en el apruebo. No puedo estar desde el frente tirando con un lanzallamas por mi eh, parecer contrario en definitiva, eso es una cosa segundo, está en mi libertad plegarme o no, y estoy ejerciendo mi libertad, eso es lo segundo y tercero, lo que yo me referí fue que no existía una carta GAN, una propuesta de los cuatro puntos que la demanda del 19 de octubre esperaba la clase política se hiciera cargo hay una propuesta amplia ni siquiera el reglamento tiene un plazo para ser establecido y por eso yo rechacé Espero haber sido claro en esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias. muchas gracias Leroy. Y vamos con el minuto de libre disposición para Fernando Salinas. Fernando, comienza su minuto. Bueno, este, este proceso constituyente que estamos viviendo en este momento y que en las próximas horas va a empezar ya a finalizar, tiene un origen. El origen fue el clamor de un pueblo que no estaba conforme con el tipo de sociedad en que nosotros estamos viviendo. Y el pueblo se lo ha ganado, ¿ya? se lo ha ganado y lo, y lo realizó de manera espontánea, sin líderes. Y detrás de esto hay todo un fracaso del sistema político, que lamentablemente fue infiltrado por el sistema económico y no le estaba dando soluciones a la gente, más bien estaba eh, preocupado de sus intereses, de la élite y no de la gente y del pueblo en general. Por lo tanto, yo creo que este, este gran regalo que se, que se ha hecho al pueblo, de tener una constitución, tenemos que concretarlo. Y por eso yo llamo a todos a ir a votar, sobre todo a los jóvenes, porque ellos iniciaron este proceso y ellos tienen que finalizarlo. Muy bien, muchas gracias, eh, Fernando. Voy a hacer una última pregunta. Eh, en general, cuando hablamos con los concejales, le pregunto ¿cuál es su candidato a alcalde? No voy a hacer esa pregunta. <ríe> Tranquilo. Pero estamos en, en un periodo que pesa, que falta todavía muchísimo para las elecciones presidenciales, ya eh, todos prácticamente tienen por ahí algunas preferencias. Entonces, eh, les voy a preguntar ¿Cuál es su candidato presidencial? ¿Por quién votarían ustedes dentro de su sector? Si quieren votar por candidatos de otro sector también, lo pueden decir libremente. Eh, y vamos a partir con... Eh, acá tengo mi lista. Vamos a partir de atrás hacia adelante en esta oportunidad. Fernando, ¿por quién de los actuales candidatos que están en la palestra usted votaría? O si quiere incluso puede proponer uno. No hay problema. La verdad es que por ninguno. Ya, debo reconocer que ninguno de los candidatos que hay en este momento representa, eh, me representa a mí en lo personal y creo que tampoco representa a la mayoría. Lamentablemente nuestra crisis política ha llegado a un punto de que eh, ni siquiera tenemos claridad de cuáles son las visiones, vemos candidatos que que uno dice, bueno, están ofreciendo cosas que no están de acuerdo con lo que piensa o lo que, la trayectoria que ha tenido vemos que el populismo se está instalando de una manera peligrosa, ¿ya? Eh, de tal forma de que eh, vamos, se podría elegir una persona solamente por sus rasgos personales y no por su visión política ni por sus ideas, por lo tanto yo me abstengo de pronunciarme por ningún candidato en estos momentos por lo menos Muy bien, muchas gracias Fernando eh, y le consultamos a Consuelo Veloso si es que tiene, eh, bueno, por lo menos eh, en el sector hay algunos nombres, Consuelo. Sí, sin duda. Eh, hoy día se encuentra mi compañero Gabriel Boric reuniendo firmas para poder legalizar el Partido Convergencia Social y así poder ser parte de una primaria amplia. Yo votaría sin duda por Gabriel Boric, pero nuevamente hago un llamado a que se anteponga el proyecto, el proyecto de quienes queremos que Chile avance en la dirección en la que tiene que estar, concentrado en la protección de la ciudadanía, y no en los intereses de unos muy poquitos, como ha sido hasta ahora, y para eso necesitamos primarias amplias de oposición. Creo que ese es el camino, y en el momento que sea, bueno, tenemos que ir a votar en primarias, y luego el candidato o candidata que sea la elegida, sin duda, eh, lo vamos a apoyar. Ante un gobierno que se ha comportado en la peor crisis que, que, que ha tenido Chile en, en la última década, eh, se ha comportado con mucha crueldad y mezquindad. Por lo tanto, está claro, esa es la misma gente que no quería que la Constitución cambiara, esa es la misma gente que decía que Chile era el jaguar de, de Latinoamérica, mientras escondía una cantidad de desigualdad y de precariedad insultantes y que no podemos seguir sosteniendo en el tiempo. Por tanto, Gabriel Boric, en primera instancia, sino el candidato de oposición o candidata que, que sea avalado democráticamente por, por quienes queremos los cambios para este país. Muy bien, muchas gracias, Consuelo. Es momento de que Ricardo nos responda ¿Quién sería su candidato o candidata presidencial? Bueno, ahí el sector también tiene su figura, Ricardo. Sí, mi partido tiene y voy a terminar en eso. Pero lo primero es tener claro que no da lo mismo quien gobierne. No da lo mismo y Piñera es la máxima expresión de eso. Lleva adelante el gobierno de la coalición de la derecha, el gobierno del rechazo a la constitución, del rechazo a la ayuda del Estado, del rechazo a los retiros, de una falta de empatía, de empatía brutal que quedó majestuosamente... Eh, presente cuando trató de venir al Maule Sur, se limitó a helicópteros, a comisaría, a regimiento, terminaron deteniendo a Matías Castro, compañero candidato a concejal, a quien manda un saludo hoy en cauquenes y creo que eso es justo lo que no queremos, queremos un gobierno que sea empático, que entienda las demandas de la ciudadanía y que sepa jugar el rol que le corresponde al Estado. Eh, segundo, creo que es importante una primaria por eso mismo de la oposición lo más amplia y democrática posible de la gente que represente todos nuestros valores amplios y democráticos que no sean parte de este gobierno y que se junten para acá con valores de juntar más gente, de armar mayoría yo por lo menos y mi partido tenemos vocación de gobierno, vocación de mayoría y yo apoyo actualmente en la primaria con convicción y con alegría y de forma muy activa a Paula Narváez que creo que es la mejor candidata para esta posición. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Y cerramos entonces esta consulta presidencial muy adelantada con Leroy Ibáñez para que nos señale cuál es su candidato o candidata eh, a la presidencia del país, Leroy. Estabas muteado. Ahora sí, voy a terminar indicando, lógicamente, quién es mi candidato. Sin perjuicio de eso me parece extraño. ¿Cuál es la posición que toma, por ejemplo, la candidata presente de la lista de, prueba de dignidad que hicieron conglomerado con el Partido Comunista y que se restó del acuerdo por la paz? Yo iría hasta muy ahí, acompañada de dichos compañeros. Sin perjuicio de eso. Al y menos me hicieron campaña por el rechazo. Eh, asaltándome esa vallada eh, y dejando propuesta, lógicamente, esa incongruencia en, en tratar de cuestionar a los que estuvimos por el rechazo y que fui muy claro en responder lo que indiqué el, en el motivo del rechazo, mi candidato presidencial no es otro que Mario Desbordes, quien lógicamente representa a mi partido, y a, y a él apoyo en las primarias y espero lógicamente sea el candidato del conglomerado del cual yo pertenezco. Y lógicamente deseo éxito a todos, hacer un reconocimiento a don Fernando Salinas, que lo comencé diciendo en off, él realmente ha sido un gestor comunitario, que pasa muy invisible y en Chanco ha hecho muchas obras por la comunidad, don Fernando lo reconozco aquí sin importar cuál sea nuestra preferencia política porque lo que usted ha hecho por Chanco en realidad es algo noble, así que eso debe ser reconocido siempre. Gracias Patricio por este minuto. Yo le agradezco a los cuatro haber estado presentes esta noche, estamos terminando 20 para las 12 de la noche con más de 60 personas conectadas, hemos tenido una, un muy buen broche de oro eh, en todo lo que fue este ciclo de entrevistas, 26 entrevistados desde enero hasta ahora, Ustedes, eh, felizmente todos ya habían estado antes eh, en Cauquenesnet, creo que las personas agradecen este diálogo franco, esta, eh, plantear ideas desde sus posturas, desde sus puntos de vista, cada uno está representando a una lista distinta y que son las cuatro listas que tienen representación en el Distrito 18 de Maule Sur. Eh, como medio local también debo decir que fueron... Eh, convocados por ser desde nuestro punto de vista los candidatos que han tenido el mayor despliegue en nuestro territorio, vale decir, la provincia de Cauquenes, eh, de sus respectivas listas, y por lo tanto también eh, es un orgullo que hayan aceptado eh, venir a, a este conversatorio y que no corriera la lista porque eran eh, los candidatos que teníamos, ¿verdad?, eh, considerados. Así que muchas gracias por participar. Patricio, que tengan, Patricio, cuénteme. Uy, a mi ver. réplica no vino nunca. Ya, sí, derecha réplica, ya, Dele. No eh, la verdad, que no, en la, la verdad no, no entendí mucho el, el, el cuestionamiento respecto al, al, al Partido Comunista. Eh, solo decir que, para cerrar, desviándome un poco, ojo con los financiamientos. Ese Es un gran tema que afecta a la democracia, el financiamiento de la política en Chile. Tenemos listas de nuestro distrito que tienen financiamiento desde la familia Piñera Morel hasta grupos económicos como Falabella, Ojo ahí. Así que creo que eso es lo más atentatorio contra la democracia que puede existir y espero que la nueva constitución podamos ah, regular a los partidos ah, a políticos y, y podamos regular de hecho quienes lo financian, porque sabemos que quienes pagan eh, esto, estas campañas después cobran los favores y nos enfrentamos en un escenario crítico en que tenemos que recuperar eh, Chile. Cuando decimos recuperar Chile, yo estoy, con, estoy de acuerdo, hay que recuperar Chile pero hay que recuperarlo precisamente de estos grupos económicos, así que ojo con eso a la hora de votar. Solo Sería es. interesante que se transparentaran justamente, incluso... Estar solo... en Cervel, estar en Cervel. No, está pero Cervel. Lo podemos, no a hacer el ejercicio para que la gente no vaya a Cervel, yo no tengo ningún problema en transparentar quién financió mi campaña, que fue esta eh, persona. No, solo lo estaba diciendo, el proyecto político ahí tiene un financiamiento bastante cuestionable, eh, así que ojo, ojo con eso. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Eh, terminamos ahí eh, planteando todos los puntos no sé si alguien quiere un minuto de réplica más, menos eh, Consuelo y Leroy que ya han tenido réplica Ricardo, Fernando, ¿tienen algo que acotar a, a esta conversación? No, solo una cosa de educación cívica, de un aporte humilde, eh, no da lo mismo por quién votar, hemos hablado acá, hemos hablado en otras partes, pero principalmente creo que lo fundamental es la participación, así que una invitación a que ojalá esta sea la elección más masiva de la historia, que participe toda la gente el sábado y el domingo, están dadas todas las garantías sanitarias para poder ir a votar, así que por favor, por favor voten, es la mejor forma que tenemos de expresarnos en democracia y es la mejor forma de poder construir una sociedad con mayor justicia social. Por favor, por favor, voten. Ok, recordar, un voto, una raya, cuatro votos este fin de semana, se puede votar o el sábado o el domingo, hay que ir con mascarilla, con el lápiz pasta azul, si quiere lleva una botellita de agua, si es que hace calor, no sé, y su alcohol gel, aunque también en las mesas va a haber tanto lápices como alcohol gel. Muchísimas gracias a los cuatro invitados: a Leroy Ibáñez Buenur, abogado militante de Renovación Nacional y que está por la lista Vamos por Chile, a Ricardo Montero Allende, también abogado militante del Partido Socialista, representante de la lista del Apruebo, a Consuelo Ávila, estudiante de Derecho, militante de Revolución Democrática, de la lista del Apruebo Dignidad, y también a Fernando Salinas Manfredini, ecologista, independiente de la lista. Del pueblo Muchas gracias a sus 63 valientes que siguen conectados con nosotros, eh, ha sido un bonito final y ya también se terminan las campañas en 15 minutos más, así que muchísima suerte muchachos, que le vaya muy bien, eh, sin duda eh, la gente este fin de semana tendrá eh, su decisión con su lápiz, con su voto. Y el lunes estaremos viendo entonces cuál es el resultado de esta, la elección más importante de los últimos años en nuestro país. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden seguir informándose en www.cauquenesnet.cl. Eh, paso el dato yo este fin de semana. Me sumo a las transmisiones de la Red Géminis, así que en el 105.1 FM en Cauquenes, 93.3 FM en Chanco Peyugue, Curanipe y redgéminis.cl y por supuesto www.cauquenesnet.cl. Hecho todos los avisos, muchas gracias por haber venido y también por supuesto los dejamos en libertad. Que tengan una muy buena noche. Que descansen.